Bueno vamos a iniciar en esta mañana, ¿verdad? vamos a darle gracias a Dios, a iniciar esta jornada de trabajo, esta familia que organiza la matanza, para que Dios bendiga a los trabajadores, a las personas que laboran en este lugar, vamos a pedir también por familias reunidas aquí, por, para que Dios pues vaya derramando bendiciones abundantes sobre cada uno de ustedes. Vamos a invocar el nombre de Dios sobre cada uno de nosotros, para que durante este tiempo, verdad, que se lleve a cabo este trabajo, Dios nos proteja, Dios nos libre y no haya contratiempos. ¿Yo? Uh. ¿Yo? Uh, ya llevo un buen de años aquí. Ya, mis 41 años ya. Tengo aproximadamente 20 años trabajando. Sí, cinco años. Tenía yo como 14 años cuando empecé desde este trabajo Ahorita llevo 85 años. Sí. Desde los 8, 9 años ya empiezan a trabajar aquí. Empiezas desde a los 5, 6 años a cargar las, las, este, las paletas para los señores. Las caderas. Pues es, la matanza es muy bonita, el sí, Pues Venimos porque nos gusta trabajar y, y nos queda pues, la competencia para ir comiendo, pasándola el tiempo seca. Y a eso venimos todos. Y, que estamos ganando aquí, no está hacer no pues algo en unos centavito que nos paga el patrón, porque allá también estamos tristes, no hay ni dónde ganar. Pues nos haces de venir aquí para hacer algo en unos centavos. Y pues eso es lo que pasa, es lo que estamos teniendo aquí año con año, para que nos paga el patrón un poco. No, es mucho, pero por lo menos se queda por los refrescos. ¿Cuál es tu labor, tu rol dentro de la matanza? Eh, y matar los chivos y ir por ellos y empezar a, a pelarlos más que nada, en, y entregarlos ya a los de Zapotiga. Pues, todo lo que somos aquí, somos matanceros, como se dice, nosotros matamos, procuartizamos, ese es el trabajo y ese es el matancero. ¿De dónde eres originario? De Guajopan, de León. Pues desde niño que estaba mi papá, fallece mi papá. Mi papá tiene ocho años que falleció y pues continúo yo aquí con esto de la tradición. Aquí en Hacienda y a ver hasta donde Dios nos permita, ¿no? ¿Cuánta gente empleas? Así, anualmente. Pues ahorita en la temporada que es lo de la matanza, pues alrededor de 300 familias más o menos, de la gente que trabajan conmigo, y pues ustedes saben que Ohuapo pues no tiene ninguna fuente de trabajo, ¿no? ¿Cómo, cómo se conforma una cuadrilla? Pues la, la cuadrilla ahorita son poca gente, son... Casi la mitad de la cuadrilla que venía, que venía de 30 a 32 familias, ahorita nada más son, en total 3 o 14, incluyendo a mí y este, pues son familiares, son padres de familia, madres de familia y los hijos, son los que vienen a trabajar, esos son cada, eh, cada familia, cuento con ellos como 14 trabajadores. O sea, 14 padres de familia y entonces cada familia van tocando sus, sus chivos, la cantidad que les toca. ¿Hacen el mismo trabajo hombres y mujeres? Lo mismo, los no, mismos no, tra trabajos iguales. Aquí sí trabajan las mujeres, ni este, señoritas, jóvenes, todos trabajan, no, trabajamos iguales, todos parejos. Ah, no, sí, se le pone condiciones porque todo el tiempo hemos estado a sus órdenes de él, pero ya llega un momento que tú dices, ¿sabes qué? No, la gente, la gente se junta y habla con él. ¿Qué te parece esto? ¿Te parece bien eso? Si no te gustó, dinos, y si nos vamos. Y, y como amigos, como siempre, prácticamente, no, nosotros no queremos, no queremos que haya un problema después, un enfrentamiento más que nada. Mucho poco están ganando, pero no, no no realmente dependen de esto. Depende cómo los años serán tratados también. ¿Quiénes son los que pican? Pues los lo que pican casi somos todos, porque se repartan los chivos antes de matarlos. Si, si vas 500 los reparto entre 14 y ya le van a tocar de 30, 40 o 50 chivos, entonces es lo que le van a tocar cada uno de ellos, y entonces cada uno de ellos van picando los 40 o 50 que les toca. ¿Cuál cree que usted es la mejor manera de matar un chivo? Pues para matar un chivo, yo, yo veo más, más rápido con chivo. No sufre mucho, porque luego muere. Y para matarlo con pistola no, no se puede porque se sale la carne muy roja, se echa a perder la carne muy rápido, y en cambio ya picándole con cuchillo ya se tira toda la sangre. La carne sale blanca, blanca la carne y no se echa perder tan pronto, como la con un cuchillo y con la banca. ¿Y con la pistola si sí es cierto que sufre menos el animal? Sufre más. Sufre porque la pistola, la bala lo deja mareado nada más, no se muere. Nada. Entonces, de todas maneras, tenemos que picar. O sea, son doble sufrimiento. Pues la verdad, uno lo siente, pero pues, ¿qué podemos hacer si su destino es así? Su destino es así. Y pues, tenemos que hacerlo aunque no quieramos. El pues, trabajo, el pues, trabajo de todo. Me da tristeza. En primera me da tristeza cómo nos mata. Es triste. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nada la carga ni la vienta. No, sí se siente, pero más que nada es este, es una necesidad y es una tradición más que nada. Si ya sabes a lo que vienes, ya tienes que quitarte todo eso. Vas y llegas y matas ya sin resentimiento, sin nada. Está encargado, no estén encargadas es parejo, tienes que agarrarle ya. Es el trabajo prácticamente. Se apartan las costillas, se apartan las barrigas, se apartan las panzas, se apartan los riñones, se apartan las cabezas, se apartan los hígados, se apartan la cadera, se apartan los brazos que decimos los brazuelos, todo, todo eso se aparte, van a diferentes lugares cada uno. Cuando te pagan, ¿en qué te pagan? ¿Solamente con recursos económicos? Eh, no, con también este. Con las vísceras, las patas y un poquito económico. O sea, ¿Ustedes se encargan de hacer el repartimiento? Eso, nosotros nos encargamos de hacer el pedazo y repartirlos a donde les toca ir. A, ¿Con quién les toca ir? Con los chiteros, con los que hacen chicharrón y, y eso. De chitero, ¿quién le enseñó a usted el oficio? Me enseñó el señor Valente Flores conciliado pues si estaba yo chiquillo yo, cuando mi papá me enseñó de este trabajo. Y ahí agarré la onda pues ahí, sigo trabajando todavía. Pues ahora sí, hasta cuando Dios nos dice. Me interesó, me interesó venir porque él, mi tío y mi hermano empezaron a venir a la matanza. Y como dijo el valiente, ¿no? pues venimos con un interés de ganarse un dinero. Y pues no lo sabemos, no lo sabemos trabajar, pero aquí aprendimos con él. ¿eh? Y aquí seguimos todavía. Y... Es todo lo que estamos haciendo allá Allá no tenemos trabajo que hacer allá. El patrón nos ocupa, venimos a hacer el trabajo, pero está el año, hasta el año. Bueno, ahorita nomás por tiempo trabaja uno, pues no todo el año. Hasta el fin del año venimos a hacer el trabajo del patrón. Bueno, mientras que nos ocupa también el patrón, estamos viniendo. El día que no nos ocupa, pues ya nos venimos. Nomás dedicamos a hacer ese trabajo, ser chitos, ser a salarlo y metemos en el tanque, de ahí lo sacamos, lo tendemos para que se seque, ya secando el chito ya lo guardamos allá adentro pues aquí estamos al trabajo nomás hasta de las de las 5 de la tarde nos paramos hasta la hora que termina a las 10, a las 11 de la noche, ya a descansar, a la madrugada nos paramos ahí a las 4 de la mañana, para hacer es, todo eso, de suelo, carne, machos ¿no? pequeños para hacerle chico. Sí, ese es todo. ¿Cuál es el pago que usted recibe? ¿Solo es económico o también le toca alguna parte del animal? No, no nos toca nada. Nada más nos pagan los por eso. Sí, cuando mata un res es que nos dan algo de huesito. Para hacer el gasto de la casa, pues, porque para comprar, ¿no? Muchas veces nos hace falta los centavos. Pues yo, estoy yo, me comprendo que este trabajo es lo único que tenemos. ¿Y solamente las personas de Zapuitlán hacen chito o existen otras que lo hacen. Pues yo, por, por el tiempo que estoy viviendo y estoy aquí esta matanza, yo, puro chitero de Zapuitlán. ahí hay varios chiteros, pero unos ya ya, ya se vencieron, ya, se ya murieron, ya no, ya no existen. Pero existe la generación, como caso de hace rato que usted dice, que hay, hay, hay juventud que le gustan, pero ahorita no todos, hay unos nada más. Pero sí, nos gusta, pues les gusta trabajar, pues. Tengo un hijo, pero no se dedican a eso. ¿No les gusta? No. No se dedican a eso. Son señalados lo, lo que les gusta el trabajo en este, no todo. y sí, hay uno que se dedican a esto trabajo, hay uno que no. No. Eso es, eso es lo que está pasando ahorita. De hecho, se les enseña a todos. El problema está en que cuando ya empiezan sus estudios, nosotros, nosotros éramos seis familiares, Claudio se recibió de doctor, eh, el otro tiene un taxi, mi hermano es arquitecto y ahorita nada más vengo a ayudar a mi papá. Si no viene a mi papá no vengo. ¿Para ustedes qué significa venir a La Matanza? Nosotros. ¿Para ti qué significa venir acá? ¿Es solamente venir a acompañar a mi familia? Estar... No, yo nomás más vengo a acompañar a mi familia. Ahorita que están ellos, porque ahorita si no estuvieran ellos yo no estuviera aquí. Yo lo único que me queda es que sé trabajar, sé, me sé trabajar esto. ¿eh? Sé, somos unos trabajadores que ese trabajo no cualquiera lo hace. Son gente seleccionada que lo, lo puede hacer. Por ejemplo, hay muchas generaciones, pero las generaciones ya no, no les gusta. ¿eh? Porque es un, es, es un trabajo muy peligroso, maneja un puro cuchillo. Pues, ¿eh? pues mientras, yo, mientras yo me siento joven todavía y puedo trabajar, puedo seguir acudiendo en cualquier matanzas. Puedo venir aquí, si me invita aquí, Rosario, o me invitan a Tocán, puede ir porque es un trabajo y yo, yo lo sé hacer.